Hola amigos, en esta oportunidad vamos a aprender a convertir a formato PDF un libro animado, tal como este fíjense, aquí tenemos este libro animado vamos a convertirlo en formato PDF y de manera online para eso vamos a ingresar a esta página web se llama cegda.com, y nos vamos a ir Aquí donde dice, más abajo, donde dice convertir a PDF, HTML a PDF. ¿Sí? Eh, habiéndonos ubicado ya en HTML tu PDF, aquí vamos a copiar la URL. Esta es la URL. Fíjense, aquí dice número 10, ¿verdad? Esto es muy importante. Entonces vamos a copiar eso, copiar. Y le vamos a pegar. Sí, entonces esto quiere decir que la página número 10 es la que va a convertir a PDF. Si quisiéramos otra página, entonces solamente le, le cambiaríamos aquí el número. Bien, entonces vamos a convertir aquí. Le damos convertir. HTML tu PDF. Y esperamos un momento. Como les digo, esta página web solamente nos permite hacer tres conversiones. Cada hora. Bien, hay algunos libros animados que constan de 10 páginas o 10 hojas. Entonces, quizás pues, podrían hacerlo, eh, convertir 3 eh, páginas cada hora. O si no, se eh, tendrían que comprar, digamos, este, una suscripción. Muy bien, entonces aquí vamos a darle download porque ya lo ha convertido. Si sí, aquí lo está descargando, vamos a abrir. Y fíjense, ahí tenemos ya, lo acaba de convertir a formato PDF, la hoja, eh, en este caso vamos a regresar a ver, es la hoja 10, ¿sí? Así podríamos hacerlo con las otras hojas, ¿verdad? Entonces, la hoja 10 se supone que es esta, la, la página 10, la página 10, digo sí Si quisiéramos esta página, entonces le pondríamos aquí, le cambiaríamos a 9, Cambiaremos a 9 y nuevamente haríamos todo el proceso. Muy bien. Entonces, ahí tenemos ya la conversión de, este, de esta página del libro animado a PDF. Luego vamos a ver cómo hacemos la unión, porque aquí vamos a convertir página por página a PDF. Luego vamos a unir todas esas páginas en un solo, en un solo PDF. Bien. Pero el otro... La otra página web que le quiero mostrar, que también nos permite convertir eh, libros animados a PDF, es esta de aquí, topdf.org. Bien, entonces, vámonos aquí, donde dice URL, tu PDF. Bien, y aquí vamos a pegar la URL. Fíjense, aquí dice número 10. Entonces, aquí podemos cambiar el formato, podemos eh, ir investigando si le damos a las diferentes opciones. Por ejemplo, yo aquí le voy a poner en Landscape. Voy a grabar esto. Sí. Ahora, fíjense, eh, lo voy a dejar lo demás así por defecto y le voy a dar Convert. Bien, ahí está convirtiendo. Con esta página he podido realizar hasta 10 conversiones y luego eh, como que me lo ha bloqueado. Pero... Eh, pero es una buena solución cuando se cuando se trata de libros animados de pocas de pocas hojas. Bien, ahora sí vamos a darle aquí download y lo vamos a abrir. Bien, ahí ya lo hemos abierto. Fíjense entonces, fíjense ahí estaría ya la la conversión del, de las dos... En este caso nos ha convertido las dos hojas. ¿Sí? Fíjense. Estas dos hojas... Las tenemos aquí convertidas ya a PDF. Muy bien, entonces esto, esto es lo que quería enseñarles. Ahora en el próximo video vamos a ver cómo unimos... Todas esta, estos, estas conversiones, porque recuerden que esta conversión es, por ejemplo, de estas de dos hojas, mientras que aquí en esta otra solamente es de una hoja. Sí, entonces vamos a ver cómo la convertimos, eh, solamente o sea, cómo unimos luego las hojas a un solo PDF. Bien, entonces nos vemos en el próximo video.